En Nazaret se celebró una misa de acción de gracias en la Basílica de la Anunciación, con motivo de la canonización de Charles de Foucault. Un momento de celebración para toda la Iglesia, pero sobre todo para la comunidad local. Para la ocasión se llevaron a cabo diversas iniciativas de oración ante el Santísimo Sacramento, tal y como lo hacía este hombre de Dios. Es realmente hermoso que hoy nos reunamos para celebrar a un santo enamorado de Jesús y que trató de imitarlo, y gracias a eso se ha convertido en hermano de todos. Charles de Foucault vivió durante tres años en Nazaret, a la sombra del convento de las Clarisas. Realizó pequeños trabajos de jardinería y creó objetos para los peregrinos que comenzaban a llegar a Tierra Santa. ...las hermanas Clarisas lo acogieron para ayudarlo... ...la madre Michelle en ese tiempo era la abadesa en el monasterio... ...y ellas le ofrecieron un pequeño rincón del monasterio... Donde, lui, ...donde él hizo su casa, una pequeña cabaña... ...y donde siempre estuvo en oración, buscando la verdad. A la entrada del convento la abadesa nos muestra el pequeño museo... ...con algunos objetos pertenecientes al santo el crucifijo regalado por la madre abadesa, un icono realizado por él y restos de su cabaña. Un hombre de esencialidad, pero también un ejemplo de fraternidad universal. La suya no era una fraternidad genérica basada solo en los buenos sentimientos, sino una fraternidad basada precisamente en su amor a Cristo, que abría la perspectiva de un encuentro hacia toda persona, independientemente de su pertenencia religiosa o étnica. En la comunidad de Charles de Foucault, en Nazaret, todo habla de sencillez, de una vida dedicada a la oración y hacer el bien a los demás. Durmió poco, rezó mucho y caminó mucho por estas tierras. Con el tiempo, mes tras mes, descubrió que este deseo de la vida de Jesús de Nazaret, una vida escondida, de silencio, de contemplación, junto a los pobres, los últimos y los abandonados, podía vivirlo en cualquier lugar y así decidió vivir en medio de aquella gente que consideraba más abandonada. Los años en Tierra Santa marcan un antes y un después, un punto de inflexión no solo por las páginas del Evangelio que le hablaban, sino también por la maduración de la vocación sacerdotal precisamente en el tiempo que vivió en Jerusalén, en el Monasterio de las Clarisas. Estamos en el locutorio en el Monasterio de las Clarisas de Jerusalén. Es uno de los lugares más queridos por Charles de Foucault que conservamos porque en un principio fue originalmente la capilla temporal de la primera fundación que el padre Charles conoció cuando llegó a Jerusalén y durante los tres años de su estancia en Nazaret, fue cuatro veces a Jerusalén. Su presencia está muy ligada a la figura de nuestra madre fundadora del Monasterio de Nazaret y Jerusalén, la madre Isabel del Calvario, que quiso conocerlo, porque desde Nazaret llegaba la noticia de que tenían un huésped, un nuevo personaje en la hospedería, que era muy sencillo, modesto, humilde, pero a la vez decían que era un santo. La madre quería conocerlo. Era un santo. Y la madre decía: Yo quiero conocerlo. Tenemos un santo en la casa. Estas palabras salieron del corazón y de la boca de la madre Isabel del Calvario, dirigiéndose a la comunidad después de reunirse con él por primera vez en la sala. En estos cinco meses más o menos que vivió en Jerusalén, digamos que maduró en Charles esta orientación, la decisión de ser sacerdote, sobre la que escribió, que no se sentía digno. Con motivo de la canonización de Charles de Foucault, la quejilat de Jerusalén y las hermanitas de Jesús organizaron una vigilia de oración en el Monasterio de las Clarisas de Jerusalén, seguida de una exposición de objetos realizados por él durante su estancia en el monasterio. Charles de Foucault dejó un gran legado de manuscritos. Más allá de las cartas, más de 12.000 páginas de notas, bocetos y dibujos, billetes y otros numerosos objetos. Fueron años de gracia hasta su silenciosa desaparición en el escondite del desierto africano.